y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus fundamentos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos. Porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por tanto, lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré gemido como de chacales, y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, que llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bethleafra. Pásate desnuda con vergüenza, oh moradora de Zafir. La moradora de Saanán no salió al llanto de Bet-Ezel. Tomará de vosotros su tardanza. Porque la moradora de Marot tuvo dolor por el bien, por cuanto el mal descendió de Jehová hasta la puerta de Jerusalén. Unse al carro, dromedarios, oh moradora de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en ti se inventaron las rebeliones de Israel. Por tanto, tú darás dones a Moresetgat, las casas de Axib serán en mentira a los reyes de Israel. Aún te traeré heredero, oh moradora de Maresa, la gloria de Israel vendrá hasta Adulam. Mésate y trasquílate por los hijos de tus delicias, ensancha tu calva como águila, porque fueron transportados de ti capítulo 2. Hay de los que piensan iniquidad, y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen en obra, porque tienen en su mano el poder. Y codiciaron las heredades, y robaronlas, y casas, y las tomaron. Oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo pienso sobre esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo se levantará sobre vosotros refrán, y se endechará en decha de lamentación, diciendo, Del todo fuimos destruidos. Ha cambiado la parte de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos. Dios repartiólos a otros. Por tanto, no tendrás quien eche cordel para suerte en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen que los ha de comprender vergüenza». La que te dices, casa de Jacob, ¿has acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿Mis palabras no hacen bien al que camina derechamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Tras las vestiduras quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas de sus delicias. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. «Levantaos y andad, que no es esta la holganza, porque está contaminada, corrompióse y de grande corrupción. Si hubiere alguno que ande, profeta este pueblo. De cierto te reuniré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Pondrélo junto como ovejas de bosra, como rebaño en mitad de su majada. Harán estruendo por la multitud de los hombres. Subirá rompedor delante de ellos. Romperán y pasarán la puerta, y saldrán por ella» y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Capítulo 3. Y dije, oíd ahora príncipes de Jacob y cabezas de la casa de Israel. ¿No pertenecía a vosotros saber el derecho? Que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que les quitan su piel y su carne de sobre los huesos que comen a sí mismo la carne de mi pueblo, y les desuellan su piel de sobre ellos, y les quebrantan sus huesos y los rompen, como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamarán a Jehová, y no les responderá. Antes esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman, «Paz, y al que no les diere que coman, aplazan contra él batalla». Por tanto, de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y confundiránse los adivinos, y ellos todos cubrirán su labio porque no hay respuesta de Dios. Yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia, sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y apóyanse en Jehová, diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto,. A causa de vosotros será Sion Arada como campo, y Jerusalén será Majanos, y el monte de la casa como cumbres de Breñal. Capítulo 4 Y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más ensayarán para la guerra, y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Bien que todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre y eternalmente. En aquel día, dice Jehová, juntaré la coja, y recogeré la amontada y a la que afligí, y pondré a la coja para sucesión, y a la descarriada para nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora para siempre.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 Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora empero, en se han juntado muchas gentes contra ti, y dicen, «Sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. «Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro, y tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos» y consagrarás a jehová sus robos y sus riquezas al señor de toda la tierra capítulo 5 reúnete ahora en bandas oh hija de bandas nos han sitiado con vara herirán sobre la quijada al juez de israel Mas tú Betlehem, efrata pequeña para ser en los millares de judá de ti me saldrá el que será señor en israel y sus salidas son desde el principio desde los días del siglo empero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de israel y estará y apacentará con fortaleza de jehová con grandeza del nombre de jehová su dios y asentarán porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra y éste será nuestra paz cuando Azur viniere a nuestra tierra y cuando pisare nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales y comerán la tierra de Asur a cuchillo, y la tierra de Nimrod con sus espadas. Y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros términos. Y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo será el resto de Jacob entre las gentes, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán talados. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas». Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y arrancaré tus bosques de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las gentes que no escucharon. Capítulo 6 Oíd ahora lo que dice Jehová.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 Oh hombre, él te ha declarado qué sea lo bueno y qué pida de ti Jehová. Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad y el sabio mirará a tu nombre. Oíd la vara y a quien la establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Seré limpio con peso falso y con bolsa de engañosas pesas? con lo cual sus ricos se hinchieron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua engañosa en su boca. Por eso yo también te enflaqueceré, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Tú comerás y no te hartarás, y tu abatimiento será en medio de ti. Tú cogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Tú sembrarás, mas no segarás. pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te diese en asolamiento, y tus moradores para ser silbados. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Capítulo 7 Ay de mí, que he venido a ser como cuando han cogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia,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 El día de tus atalayas, tu visitación, viene. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Yo empero a Jehová, esperaré, esperaré al Dios de mi salud, el Dios mío me oirá.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 El día en que se edificarán tus muros, aquel día será alejado el mandamiento. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria, y las ciudades fuertes, y desde las ciudades fuertes hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y la tierra con sus moradores será asolada por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en medio del Carmelo. Pascan en Bazán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las gentes verán y se avergonzarán de todas sus valentías. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Despavorirse han de Jehová nuestro Dios, y temerán a ti. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.